Hola a todos. Con este tutorial vamos a tratar de dar respuesta a un problema que tiene Rodrigo a la hora de personalizar el estilo ABNT, que es de la Asociación Brasileira de Normas Técnicas. Entonces, es lo que, concretamente lo que quiere es que los apellidos de los autores le aparezcan no completamente en mayúsculas, sino en, en minúsculas pero eh, tiene el problema que eh, cuando lo personaliza solo consigue que le aparezca en eh, mayúscula el primer apellido. ¿Mm? Entonces vamos a ver eh, cómo pues, dar eh, solución a, a su problema. ¿Mm? Nos vamos a la pestaña View, Citation, Style y eh, aquí tenemos el, el More Styles, eh, cuando nos salga la, la ventana, de los estilos nos vamos al de al que nos interesa, y con el botón derecho del rato le decimos editar estilo. Vale, ahora eh, nos lleva a Mendeley, por lo que nos eh, tenemos que loguear. Ponemos la contraseña y le decimos iniciar sesión. Y eh, bueno, nos, nos va a aparecer normalmente el, el editor visual. Y eh, como veis, ya tenemos el estilo que es el que queremos utilizar. Y este, esto sería el, el, el estilo en el tipo de, bueno, de, de programación CSE. ¿Mm? como sabéis, es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero realmente nosotros podemos hacer pequeñas modificaciones que no son difíciles. Entonces, como hemos comentado, Rodrigo lo que quiere es cambiar eh, las citas y, que, y vamos a también a cambiar la bibliografía. Yo ya lo he probado y sí que me funciona, entonces lo que voy a hacer es grabarlo para que bueno, podamos ayudarle. Lo, lo que tenemos que hacer eh, cuando... Uh, nosotros aquí podemos ver eh, el estilo, ¿eh? cómo, cómo va a quedar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionar qué elementos vamos a modificar. ¿eh? Vamos a empezar por los eh, nombres de, de autores en las citas. Eh, como veis, cuando yo eh, selecciono el elemento ya me aparece aquí y lo único que tenemos que hacer en este caso es eh, seleccionar nombre y el name part el lugar que me aparezca aquí, uppercase, que es todo en mayúscula, selecciono que únicamente me alfabetice la primera. ¿vale? Y veis que ya me, me ha cambiado. De todas maneras, por si acaso, voy a cambiar también aquí en el segundo elemento, que es el name part, también voy a poner que solo me eh, eh, pone en mayúsculas la primera. Y veis, yo ya veo que aquí me lo ha cambiado. Lo mismo vamos a hacer en la bibliografía. Hacemos clic aquí, eh, nos selecciona el elemento, nos vamos a Name y eh, Name Part y cambiamos para que nos aparezca solamente en mayúscula la primera y veis que ya lo ha cambiado. Bueno, Lo voy a hacer también aquí, solamente que me capitalice, bueno, que me ponga en mayúscula, perdón, la primera. Vale, una vez que yo ya eh, tengo el estilo como deseo, bueno, esto le digo... Eh, dismiss. Eh, voy a estilo y eh, guardo el estilo eh, normalmente le pongo aquí unas iniciales o unos números, le decimos save eh, bueno, me dice que ya hay otro vale, voy a cambiar el numerito, voy a poner save, vale, y ahora eh, por defecto, veis, me va a ir a me va a Mendeley en este caso a Mendeley escritorio y como veis automáticamente me esto, eh, que yo acabo de modificar, que es el ABNT personalizado y como veis perfectamente yo puedo ver que eh, en las referencias bibliográficas tengo efectivamente ya los nombres de los autores en eh, minúscula, pero la primera letra de cada apellido en mayúscula. Bueno, esto es todo, Rodrigo, y espero, espero que con este tutorial pues, lo puedas solucionar. Un cordial saludo a todos desde el Cai Antonio Ulloa.